Este año promete, este año es un año ilusionante. Necesitamos tu apoyo. Nuestro apoyo lo vamos a conseguir. Si quieres ver un fútbol sala, quieres ver espectáculo, quieres ver un deporte mucho más divertido. ¿Tienes que venir a verme? Este es este, tu este, sitio. Este. este año jugamos. No voy a vernos a Pienso que este pueblo se merece eh, un cabello en hielo. Y te vamos, y te vamos. Muchos años sin equipo. El a es muy malo. Tenéis que venir a vernos Porque puedo yo. Yo os animo a la chica. A los chicos también. Pero te animo a la chica. Si queremos que haya deportes del pueblo, hay que apoyarnos. Este año sale Fútbol Sala. Todo lo que se consigue es gracias a todo lo que apoyáis. ¿Cómo no vais veis a venir a ver Fútbol Sala? Por favor, meditarlo y venid a ver Fútbol Sala. Temprano, sin tirar lliva. <risa> <risa> uh, ¡Madre mía! ¡Tío, venid a vernos! ¡Venid a vernos! ¡Venid! ¿Cómo no vais a venir? ¿Estamos locos o okay? qué? ¡Vamos a